Gracias, Amado. Gracias, Francia, a todo el equipo de producción. Miren, ayer yo decía, y durante toda la semana eh, dije que no había forma, con todo el respeto que se merece el magistrado Juan Taveras, que no hay forma de subsumir ahí el hecho en la norma eh, de lo que pasó con Don Miguel, lo se demostró y se va a demostrar más adelante, eh, cuando en, en juicio, ¿verdad? Si sí, es que llegan, porque imagino que van a llegar a un acuerdo y lo van a dejar así, eh, abreviado, y entonces, eh, pondrán a Miguel a hacer algunos trabajos ahí en favor de la, de, la, de la niñez. De aquí hay una hay algo importante y es que los padres sepan eh, algunos límites. Entiendo que no, es, no fue la intención de don Miguelo. entiendo que no hay delito en la acción. Ahora sí, dije aquí ayer que si sí hay delito y si sí hubo intención en el caso de la mami Jordan, que, que, que tomó a su hijo y le hizo de todo. Eh, a sabiendas de que lo estaba haciendo como una, como, como, como una especie de, de burla a la justicia. Entonces, en ese caso sí, pero son contextos muy, pero muy diferentes. Por otro lado, miren, eh, yo siempre vivo aquí en una posición un tanto antagónica, a veces un tanto radical, con algunos comunicadores que destilan odio, caramba. ¿Cuánto odio y cuántas metidas de pata por no por no ser coherentes eh, realmente dentro de los medios de comunicación. Ayer, una comunicadora, a raíz de que salió la información de la destitución de Monseñor Agripino Núñez Collado. Oye esto, amado, a Monseñor Agripino Núñez Collado lo destituyeron ayer del, del Consejo y de una vez... ¿Tiene la foto, Isabel, la que te mandé? y De una vez, una, una comunicadora... Que yo le he puesto un título, pero que hoy no lo voy a utilizar porque es muy ácido. Eh, publica eh, no, el otro, el, el otro, el, la otra fotografía primero. Esa, esa comunicadora que ustedes ven ahí, no sé por qué no se ve completo, eh, dice, adiós agripino. Alta, gracias a la Sara, a quien yo le guardo. Yo no lo mucho respeto. Ahí, como ella lo... de, ella, porque, <risas> porque se emocionan, porque son comunicadores como de, como, de, como de emoción, como de momento. Adiós Agripino, le dice. Ya burlándose de él, destilando odio parece que ella no se imaginaba que el poquito rato otro decreto iba, iba a colocar eh, ahora sí, iban a colocar a designar a, a, a Agripino Núñez Coñado como eh, asesor honorífico del Poder Ejecutivo ¿verdad? y entonces yo digo, déjame ir para donde, para donde está gracia a ver si ella borró el tweet o si pidió disculpa ¿Tú sabes por qué? Porque no entienden el sistema. ¿Ustedes se creen que es verdad que Luis Abinadero, ningún gobierno, ni, ni Lionel, ni Danilo, ni nadie, tiene poder aquí para quitar a una persona de un puesto de manera deshonrosa como es Agripino Núñez Collado? Nadie. ¿Sabe por qué? Porque representa a un sector fáctico como es la Iglesia Católica. Enfréntate tú a la Iglesia Católica en este país y un grupo económico. Lo hizo, aquí el único que lo hizo fue Juan Bosch, 1963. Y ya todos ustedes conocen la historia, muchachos, de ustedes la conocen. De verdad, la conocen. Siete meses duró. Lo tumbaron porque enfrentó a los, a los grupos de poder de la República Dominicana. Por eso es que yo digo que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y me parece eh, que... Muchos comunicadores, como que, como que a veces, como que no entienden el sistema. Me pareció ayer eh, tan, tan extraño ver a esta comunicadora, adiós, Agripino, en un tono de burla. Y después viene el propio Abinader y le dice, toma, para que te calle. Y colocan a Agripino como asesor honorífico del Poder Ejecutivo. Nadie aquí en este país ha podido enfrentar a los sectores fácticos, a esos poderes fácticos, sin una consecuencia. Vayan a ver si es verdad que se va a enfrentar a los choferes, que son un poder fáctico en la República Dominicana. Hacen lo que ellos quieran. Hacen lo que ellos quieran. Y vamos a ver si es verdad que Luis Abinader le va a quitar todos esos beneficios que tienen los choferes. Esas, esas eh, asociaciones de choferes que reciben miles y miles de millones de pesos en combustible. ¡Quítaselo! Te reto a que lo haga. Y en dos y en, y en do meses te tienen un escándalo en este país te lo paralizan. Porque tienen el poder. ¡Hazlo! Porque es el sistema que está lamentablemente así. Pero no solamente en la República Dominicana. Eso sucede en todas partes del mundo. Eso sucede en Estados Unidos. Una vez que, que Obama cuando llegó que mira, que se va a acabar la guerra, que nosotros vamos a sacar todos los soldados que están de, en otros países. ¡Sácalo! Te sacan, te sacan 100 y, te, y por allá te meten 400. Porque es un sistema, eso es un negocio igual que el sistema armamentístico de Estados Unidos. Sí, ve... Eh, eh, eh, Quita la enmienda que tiene, el derecho que tienen los americanos de tener armas de fuego. No hay forma, porque el sistema armamentístico, el negocio de las armas en Estados Unidos es más poderoso que cualquier presidente. ¡Lo tumban! La sociedad del rifle. Sí, ¡Sí! ¡Te tumban! Y eso es lo que yo quiero que a veces nosotros entendamos. Si usted chequea la historia de la República Dominicana, los primeros actos de corrupción se registraron aquí, no en la República, sino en la isla sino en la isla, en, la, en los tiempos de la colonización. Y desde ahí para acá no se ha parado nunca, no se ha podido controlar nunca. Y los presidentes de toda, eh, eh, en la, ya luego en, la, en lo que tiene que ver con la primera, la segunda, tercera y hasta la cuarta república, han hablado de eso, de la corrupción. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque la corrupción está innata. En mucha gente, gente que nace, decía Balaguer, eh, se nace eh, eh, eh, honesto como, como se nace delincuente. Solo decía Balaguer, no estoy de acuerdo con eso. La, pero lamentablemente. La identidad es atributo de la cuna. Pero lamentablemente, lamentablemente, querer pensar que se va a resolver todo. Miren lo que pasó con Don Miguel. A mí me da la impresión de que esto tiene que ver con una bulla, con un show mediático. Y eso no es justicia. ¿Y quién está dirigiendo ahora el Ministerio Público a nivel nacional? ¿Mirán Germán? ¿Va a cambiar todo el sistema? No, no va a cambiar. No va a cambiar, lamentablemente. La gente dirá, ah, pero este sí es pesimista. No, es que la historia está ahí. Ojalá, como dice Amado, que comencemos a cambiar, aunque sea poco a poco. Y que en 15 o 20 años tengamos algo nuevo. Pero yo quiero decirle a ustedes algo porque yo no confío. ¿Saben qué hay que hacer para que la sociedad cambie? Comenzar desde cero y olvidarnos de, de, de, de, ya de, de todo lo que ya somos eh, de esta sociedad y crear una sociedad nueva. ¿Con quién? Con los niños. Desde cero, desde que nacen. Educarlos en función de una sociedad no corrupta. Pero ¿cómo, cómo nosotros podemos, lamentablemente, crear eh, eh, una sociedad nueva mientras ellos van viendo todo lo que pasa? ese tipo de cosas que suceden eh, eh, eh, a lo interno del sistema de justicia. O que resulta que viene un, un diputado, eh, un dirigente de un partido y dice yo encontré que un micrófono en una jipeta, me estaban espiando, pero resulta ser que nadie lo investiga y eso se queda callado. Pero resulta ser que aparecen de que 200 presos nombrados que estaban en la cárcel, pero nadie investiga quién hace la denuncia. Mientras no comencemos desde cero, no se va a arreglar nada, lamentablemente, nada, si no comenzamos desde cero. Por eso eh, cuando habla Platón en, en su obra La República, habla de, de, de, de que para poder crear un Estado realmente honesto, hay que comenzar desde cero, desde allá abajo, creando una educación especial para esa nueva sociedad. Cuando nosotros estábamos investigando el caso de la denuncia de corrupción del ayuntamiento... Que dirigió Félix Rodríguez. Interrogamos muchacho un muchacho que, de Monteplata y me dice: ¿Pero cómo que yo soy empleado del ayuntamiento? Yo nunca he ido a Macurí. ¿Y? Entonces, yo nunca he ido a Macurí. Yo ni siquiera he ido a Macurí. Lamentablemente, y, to, y yo solo voy a presentar, lo prometo, que la próxima semana le voy a traer, ojalá sea el lunes o el martes, eh, la recopilación. De lo que dijeron los presidentes en la República Dominicana, todos iban a luchar contra la corrupción. Y eso eran unos aplausos. Había que ver cómo sí. aplaudieron a Balaguer cuando dijo ¡La corrupción! ¡No habrá corrupción sin sanción! Lo dijo en 1986. Lo dijo Balaguer. Sí. Y se fue abajo eso, un aplauso. Sí. ¿Y qué pasó? Pero igual Leonel, igual Danilo, igual todos lo van a decir. El problema es que tenemos que comenzar a trabajar con los de abajo, con los, con esos niños con los que nacen ahora, con los que todavía eh, eh, no, no pueden ver lo que sucede en los medios de comunicación. Con ellos que tenemos que comenzar con la niñez. A formarlo para una sociedad distinta. Con esta no, no crean ustedes que va a suceder nada. Que reformar la policía. Métete a la policía a reformarla. Métete ahí con esos caudillos que hay ahí, esos coroneles y esos generales que se han buscado y que se buscan muchísimos millones de pesos. Ve, reformala. Cómo, Si la corrupción es con la corrupción que se mueve, donde quiera, lamentablemente. Miren, para terminar, tengo aquí un comunicado que me envía un doctor de, de, de, mucha, de mucha trayectoria aquí en San Francisco de Macorís. Esto es un comunicado del equipo... Médico, ¿verdad? Sí. El equipo de salud del Partido Revolucionario Moderno Atención a esto, lo vengo advirtiendo Hace tiempo, y dijeron que era un chisme Dice El equipo de salud del Partido Revolucionario Moderno expresa su insatisfacción Ante la actitud asumida Por la máxima dirigencia del partido de, En la provincia de Duarte Que han ignorado Y desconsiderado A los más prestigiosos médicos especialistas Que conforman este frente de profesionales que han dedicado su esfuerzo, tiempo, recursos económicos para lograr el triunfo de Luis Abinader imponiéndole una superestructura, oigan esto señores una superestructura dirigencial que no pertenecen a nuestra máxima dirigencia y cuyo perfil profesional no califica para protagonizar la representación de un sector tan importante por lo que hacemos un llamado a la sensatez de nuestros dirigentes locales a no sobreponer los intereses politiqueros y famosos amarres que tanto daño le hacen a la práctica pero política tradicional y que creíamos desterrado desde el de este partido llamado revolucionario una moderno pregunta. O sea, eso estuve, es, estuvimos escuchando del director provincial no. nombraron, nombraron, está nombrado aquí como director provincial de salud Luis Rosario Socía y no es un, del gremio es sí, no es del pero gremio. ellos se están quejando de eso y de otros nombramientos que se han dado de, a la y, y de y de Rodríguez en la regional ah yo no sé no pertenece eh, a ese partido en este en, dentro de este equipo está conozco ahí que está el doctor Sarante verdad el, el comunicado a lo que se refiere básicamente es el, el tema de la de los especialistas médicos de prestigio que sí o okay. qué bueno bueno yo te voy a Eso decir algo lo que, dice. Lo, que su, lo que vivimos aquí no pudimos sí. dar cuenta no qué fue lo que pasó nosotros, lamentablemente, nuestras autoridades de salud se enfermaron a principio de la pandemia. Fueron de los primeros. Eso quería decir que estaban en primera línea tratando el tema. Pero la presencia de Valerie y no la conozco, la hemos tenido aquí como invitada, epidemióloga, espidio, eh, epidemióloga. epidemióloga, epidemióloga. Sí, pero no creo que eso vaya por no, la No, ciudad. no, no vale. espérate, espérate. Ya yo hice la denuncia. Ha demostrado. Ha demostrado. No, no, estoy haciendo un reconocimiento a Valerie De que, de que el, el gobierno, porque ella es guardia, ella no es política sí. Pero sabía lo que estaba haciendo y aquí se controló Podemos decir que gracias a ella sí. pudo hacer un control Y teniendo parte de su rama profesional Mira, Lo que yo... quiero decir es que deben tener en cuenta Que para darle continuidad al trabajo de Valerie y de lo que se quiere lograr con respecto a la lucha contra el COVID, no se puede perder de vista lo que dice ese comunicado en el sentido de los especialistas, los más actos para poder estar ¿Cómo no? dirigiendo salud aquí. Yo quiero recordarle a, a mi ese, amigo Luisito, claro que sí que le ayer lo felicitaba. que tú haces. Yo quiero recordar